El círculo de lectura Guillermo Andreve se reúne todos los meses. Este círculo fue creado por el profesor Ricardo Arturo Ríos Torre. Dejando en su coordinación a la profesora Isolda de León Becerra, nos reunimos todos los meses, es lectura libre. Cada persona tiene cinco o seis minutos para comentar su libro. Si al final... Nos queda tiempo, puede ampliar su comentario. Este mes es un mes especial. Les voy a decir por qué. Porque en la transmisión simultánea se han agregado dos redes sociales más. Facebook, está siembra de lectores, Twitter, eh, YouTube en vivo, pero ahora tenemos Instagram y LinkedIn de esa manera abarcamos más y promovemos la lectura. Con ustedes, nuestra coordinadora, Isolda de León. Adelante, Isolda. Muy buenos días, amigos todos de, de, del Círculo de Lectura Guillermo Andréves. Para nosotros es una alegría inmensa este encuentro mes tras mes con las, lectu las lecturas. Eh, y para comentar y de alguna manera como rendirle ese tributo a Ricardo Arturo Ríos Torres, que junto con Rosmer y Tapia han hecho una excelente labor de, en promoción de la lectura. Eh, bienvenidas eh, Estela Dupuy, Karina Bermúdez, Isabel Arango, Bertalicia Chen, Rosmer y Tapia, y pues iniciamos con este eh, círculo de lectura del mes de septiembre. Y le damos pues, eh, eh, los, las invitamos a que conversen sobre las lecturas que ustedes han realizado durante este tiempo. Bienvenidos, bienvenidos todos, amigos. Yo leí este, esta semana que pasó la novela más reciente de Julia Navarro, De Ninguna Parte.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 Muy, muy interesante esa novela, Rosemary. Inmediatamente eh, tú iniciaste, eh, mencionaste una palabra, la palabra desarraigo, que a mí eh, también me, lle me lleva a la palabra inmigrante. Y nosotros casualmente en estos momentos eh, vivimos eh, de alguna manera una, una situación con aquellas personas que... De alguna manera tienen que abandonar su, su patria, el su lugar donde han estado, para en búsqueda de una solución, una mejor vida, de la libertad, etcétera, etcétera, eh, eh, han, han tenido que, eh, que salir pues, de su país. Entonces, es, esa, esa novela tuya a mí me ha traído esa reminiscencia. Así es. Bien. Bueno, No he estado leyendo una novela en sí, sino he estado leyendo muchos artículos, sobre todo a mí me gusta mucho una, un sitio en internet que se llama Academia Edu, donde puedo entrar y buscar sobre ciertos temas. Y ahora que regresé de este viaje, que, que estuve con mis hijos en Grecia, quedé, muy, quedé comenzando, Comencé a mirar las fotos y a observar y a analizar lo que más me había llamado la atención y entre esos me encontré unos, unas fotos de unos cuernos de consacración y de ahí comencé a estudiar sobre la vaca sagrada. Todo el mundo piensa vaca sagrada la India, pero no. La primera vez que yo escuché hablar sobre la vaca sagrada fue en Egipto cuando fui muy jovencita, tan jovencita era, imagínense que era la guerra de Egipto e Israel. Entonces nadie iba a, en ese momento a, a, a Egipto. Yo estaba viviendo en, en Suiza, estudiando en Suiza, mi hermana me vino a visitar y resolvimos completamente inconscientes de irnos a, a Egipto. Y obviamente estaba, no había un turista y cuando fuimos al Museo del Cairo, había nadie, Tod todas los las esculturas tenían bultos de arena porque era la guerra, porque podía caer bombas y las ventanales estaban pintados de azul, etc. Total, nos conseguimos un guía, ahí el único guía que había, y nos decía, this is the secret cow, this is the secret cow, y nosotros mirábamos, era una escultura de una vaca, pero decíamos que tendrá de secreto, porque como pronunciaba, pronunciaba y parecía secreto, pero en realidad lo que él estaba diciendo era sacred, que es sagrada, vaca sagrada. Entonces así fue que como conocí la vaca sagrada a Thor, que es una que tiene los cuernos y entre los cuernos tiene el sol naciente, o a veces tiene la cara femenina, la, el cuerpo humano, pero sigue con sus cuernos y con el sol naciente. Entonces después volví a Egipto ya con mis hijos, pero eran también jovencitos, adolescentes, y fuimos a un templo que era dedicado a esta diosa Atora, esta vaca sagrada, el templo más maravilloso que se pueden imaginar. Yo recuerdo que estaba con la túnica guainí y el viento entraba y me levantaba, casi que levitaba, y ahí supe que no solo era vaca sagrada, sino que era de fertilidad y de la alegría, que era la diosa también de la alegría. En todo caso, después, eh, ahora este verano que fui y vi unos cuernos que los llamaban cuernos de consagración, consagración, y eh, entonces me puse a estudiar porque me pareció muy lindo el nombre, cuernos de consagración, wow, ¿qué es esto? Y me impresioné porque yo había estado en ese palacio de Gnosos y había estado en Creta, pero no me había fijado en, esa escul en esas esculturas, porque son muchas. Y entonces eh, comencé a investigar y supe que el, el primer arqueólogo que le, le había dado ese nombre, fue el que descubrió el palacio de Gnosos, y ahí en la, en la cultura minoica, ustedes saben que era eh, lo del minotauro todo esto era, era mucho que ver con, con el toro, no la vaca, el toro, y era el toro que veneraban, el toro que hacían sacrificios, pero a mí no me pareció que esa escultura era masculina, que tenía que ver con un toro, sino con una vaca. Y seguí investigando y me di cuenta que en todas las fotos que tomé en el museo habían unas diosas con las manos haciendo la misma alusión de estos cuernos de consagración y había cuernos de consagración esculturas pero muchas, muchísimas y todas relacionadas con la diosa y con verdaderamente el comienzo de la civilización en Creta, que fue hacia el año como 3000 a.C. Y efectivamente, si ustedes miran el mapa, Creta queda bastante cerca a Egipto, o sea que efectivamente debían tener relación, porque, ah, porque hay algunos arqueólogos que dicen que estos eran el horizonte que era relacionado con los egipcios, que pintaban el horizonte y el sol que salía entre dos montañas sagradas. En todo caso, leyendo y e investigando muchísimo durante todo este mes, me doy cuenta que para mí, a pesar de lo que dicen algunos, tiene que ver es con la diosa, porque están todas esas figurinas, todas esas figuritas con con estos cuernos de consacración y que pienso que tiene que ver efectivamente quizás con Ator, con la fertilidad, con el nacimiento y eh, pues ha sido toda esta investig investigación que he estado haciendo y que quizás alguna vez escribiré sobre ello. Muy interesante, Teli, eh, pues eso, ese aspecto cultural de esa escultura, eh, eh, eh, eh, eh, y, y cómo, pues, eh, has podido disfrutar, pues, con, en, en dos ocasiones y de verla y, y conocer un poco más de su significado, eso es muy importante. Buenos días. Eh, realmente esto, cuando uno entra a la literatura de todo tipo, es muy importante porque se encuentra con detalles que a veces pasan desapercibidos por los lectores. Yo quiero hablarles de la tercera obra que escribió Gabriel García Márquez, se llama La Mala Hora. Esa obra fue escrita en el año de 1962, pero me llama la atención que hay este, como un impas literario, como un ejercicio que hace el propio autor para llegar a los 100 años de soledad que fue hasta 1982, cuando él se le otorga el premio Nobel de Literatura. Esta obra se dedica históricamente a la guerra civil entre conservadores y liberales en Colombia, pero si tiene el nombre mal ahora, no tiene ninguna coherencia ni significado bajo ningún concepto del nombre con las cosas que hay allí. Es increíble, no hay relación del nombre. La obra empieza un 4 de octubre y termina un 26 de octubre. O sea, como que el propio autor le va marcando pautas temporales a su escritura. Y me parece que fue el primer ejercicio que hizo Gabriel García Márquez para poder incursionar como estrella con 100 años de soledad. Allí se habla, los papeles principales que hay, hay un sacerdote que está vinculado en las tres obras que él maneja casi con un sinónimo cultural, que son, el coronel no tiene quien le escriba, 100 años de soledad y la mala hora. Hay personajes allí que tienen mucha relación, el sacerdote del pueblo, el alcalde del pueblo, pero ahí el, lo más grande y como jocoso de la obra, lo que nosotros actualmente llamamos Cocoa, en el pueblo todos los días amanecían pasquines, donde el 90% de las cosas eran ciertas, pero nadie se atrevía a divulgar, nadie se atrevía a decirlo. Y el padre lo único que se limitaba conociendo la realidad de ese pueblo era invitar a la población a que se confesaran, no vieran películas de sexo y cumplieran con el matrimonio. Era un sacerdote totalmente alejado de una realidad social, de lo que se llama hoy día la iglesia popular muy cuestionada por mucha gente. Pero es interesante que la obra empieza a, eh, motivada por un disparo que da César Montero por un pasquín que aparece donde dice que su mujer le era infiel y mata a Pastor. Y se dan una serie de hechos, inundaciones. La gente tiene que correr hacia las montañas y el alcalde, les cuento, se aprovechó de ello el muy sinvergüenza trató de cogerse las tierras de la gente que iba huyendo al agua, legalmente. Pero se dan una serie de detalles que cuando ya llega la obra al final, todo el mundo espera un desenlace donde las cosas sean colocadas en sus roles y las posiciones literarias que deben ser. Esta vez no, quedan en paz y como un sinsabor. Queda como la historia del de libro que escribió el coronel no tiene quien le escriba. Nadie pensaba que eso iba a terminar allí. La gente piensa que quedó inconcluso, pero posteriormente nace 100 años de soledad y parece como una continuidad. Yo sí les quiero decir que a mí me motivó. Yo pensaba que los paquines eran los que iban a desarrollar la obra pero lo interesante de esto es que ya el cine está preparándose para llevar a Bienvenido Macondo a la pantalla grande. Es una cosa increíble la obra de García Márquez, que no deja, a pesar de ya no estar con nosotros, de producir desaciertos, porque cuando escribía, quiero que sepa, lo golpeaba el lenguaje, y los correctores de, de, de literatura, le hacían señalamientos sustanciales en fonética y gramática, cosa que a él no le gustaba, porque dice que se perdía lo pintoresco y la esencia de lo que era el significado de su narrativa. Eso es lo que quiero decirles esta mañana. Muy muy interesante, Olga, ese análisis de la mala obra de Gabriel García Márquez. Y si con, vemos allí como una obra va eh, siendo la base de otras que posteriormente eh, en el caso pues, de Gabriel García Márquez va a desarrollar una obra más eh, con muchos elementos eh, ya, que ya él de alguna manera ha insinuado o tocado en obras anteriores así que muy interesante Olvita, su análisis y, y, y, y pues creo que nos ha Dado esta, esta, esta curiosidad por retornar a, a estas obras de, de, de Gabriel García Márquez. Muy bien, gracias. Sí. Buenos días. Este, eh, siguiendo, pues, eh, el, el comentario de Isolda sobre los inmigrantes, la obra que yo escogí se llama Historia de inmigrantes. Fue escrita en el 2005 por dos. Eh, autoras argentinas y son ocho relatos de diferentes grupos migratorios eh, seis de ellos eh, que llegaron a Argentina y uno se ubica en Perú y otro en Colombia eh, y el, el tiempo eh, de los migrantes de finales del siglo 19 hasta mediados del siglo 20 durante, durante esa época las, las guerras, la ausencia de comida, la falta de trabajo, eh, las persecuciones eh, colocaron a muchas personas en la distintiva de emigrar. Ar Argentina se presentó como una promesa y fue muy atractivo para muchos inmigrantes, sobre todo los de Italia, los de España, los de Francia. No importa este, de dónde vinieran todos ellos este, casi siempre viajaban en barcos. Ahí en sus baúles traían sus recuerdos, las cosas más apreciadas, porque muchas veces estos viajes ellos sabían que iban a ser de una sola vía. Es decir, trabajaban para comprar su boleto, para, para ir a su destino y realmente eh, tenían que, que olvidarse pues, de la tierra que los vio nacer y eh, donde crecieron. Entonces, este, en, en las historias, pues, algunas de ellas, eh, eh, lo interesante es que presentan cierta magia, ciertas cosas que salen fuera de la posibilidad y de la imaginación. Por ejemplo, en la, el primer relato es una niña española que, que va hacia la Argentina y durante el mes que dura el viaje, este, eh, ella conoce a, a un amigo a, un, a, un, a otro niño que, que, que eh, se convierte en su amigo y le ayuda este, con eh, el proceso pues, de, de adaptación hacia una nueva vida. Pero lo interesante es que antes de partir, ella se, tiene, se despide de sus amigas, dibuja en unos papelitos todas aquellas cosas que, cotidianas, pues que ella vivía la montaña, eh, lo que ella veía, el árbol o sea, ella no quería olvidar y lo enrolla en un papel eh, como hace un rollito con los dibujos y las guarda con una carta de amor que le hace un amiguito donde dice que la va a extrañar cuando llegan a su destino este, el baúl donde viene donde viene eh, la muñeca, porque ella tomó todos esos papeles, y o sea, una muñeca de trapo y guardó los papeles y las cartas dentro de la muñeca. Ese era su tesoro. El baúl donde va la muñeca eh, no aparece o sea al llegar al puerto. A los días, este, finalmente aparece el, el baúl y ella descoce la muñeca. Y en la muñeca encuentra la carta del amigo, del amiguito. Pero no era la misma carta. Sino era una carta donde él le decía... Su papá le había comprado un pasaje y en dos meses más estaría en Argentina junto a ella. Entonces, eh, en el relato lo curioso es que también aparece una cucaracha que habla. Una cucaracha que, que se, ella encontró en, la, en, en el barco y es el, eh, la cucaracha quien le va guiando hacia donde está el baúl. Y cuando... cuando el relato termina, la cucaracha le dice pues que, que no se sorprenda porque así son las cosas en esa parte del mundo y que no pida explicaciones luego está también eh, otro, otro cuento de un de un niño italiano que su papá le, le dice que debe embarcarse para América le da poco dinero y lo envía a otro pueblo donde hay un puerto de donde va a salir el barco sin embargo, él llegó un mes antes, o sea que el barco iba a demorar un mes más, no tenía suficiente dinero. Entonces todas las aventuras pues, que él tiene que pasar para poder esperar hasta que el barco salga. Y, y eh, el otro cuento se refiere a un joven vasco que sale de Francia. Él este, llegó a Argentina a, a trabajar el campo y él cantaba, o sea, tenía muy buena voz. Entonces se hizo muy famoso y en agradecimiento al pueblo donde lo descubrieron, este, él les construyó un teatro. Pero finalmente este, él enferma de sus cuerdas vocales y pierde la voz. Y eso es muy difícil para él, este, pero eh, su voz quedó grabada en esos cilindros que se grababan antes de que existieran los, los discos, los CDs, marca Víctor, no sé si recuerdan, las, unos cilindros que así comenzaron inicialmente a grabarse eh, eh, la música y las voces. ¿no? Eh, en el cuarto relato se habla sobre una niña judía en Polonia. Ella este, y su padre pertenecían a una clase acomodada, sin embargo, cuando, cuando llegan los nazis en 1939, se ven forzados a, a, a mudarse eh, de lugar en lugar, eh, buscar escondites este, en campos de concentración. Y, y lo que ella recuerda de su, de su infancia son sus muñecas, porque como, como pertenecía a una clase acomodada, pues tenía muñecas, eh, muchas muñecas, este, que, que incluso algunas que ya decían en ese entonces, pues, que se movían, pues, la, la, eh, las piernas como que las hacían caminar, ¿no? Estamos hablando de por allá de los años 1939. Y, este, ella, lo primero que ella pensó cuando, cuando su papá le dijo que empacara todo, eh, ella pensó en sus muñecas. Pero definitivamente todas esas muñecas eh, realmente se perdieron así como se pierden las muñecas de todas las niñas cuando se convierten en mujeres. ¿Dónde están estas muñecas? Que, que de tenerlas consigo, pues, eh, le ayudan a, a, a, a mitigar el dolor de, de todo lo que sufrió, sufrió ella, pues, en, en ese proceso. Eh, el otro cuento trata de un niño peruano descendiente de, de chino, donde él Siempre está buscando que su papá le cuente cómo fue que su bisabuelo llegó y los choques culturales y tratos discriminatorios que sufrieron. Eh, también hay un relato que es en Colombia sobre un turco que, que era un buhonero y cómo dos niños este, le abren el baúl al turco y le sale una luz y esa luz los, transpo los transporta como algo mágico al Medio Oriente. Entonces montan camellos, encuentran tesoros, ¿no? Y, y según el niño que lo va relatando, una moneda de oro se le pegó a, a su pantalón. Así que cuando la magia desaparece, la moneda se queda en el pantalón y él todavía la conserva, ¿no? O sea que en realidad la magia este, no fue totalmente magia, sino que se convirtió en realidad. Y ese es el recuerdo que él tiene de, de la infancia, ¿no? Y siempre se va a acordar del, del vendedor, eh, bo, del bonero turco, ¿no? Y eh, otro, interés, otro caso, eh, relato interesante es un traje, o sea, un vestido, que es la única posesión que tiene un inmigrante español. Y un día él eh, comienza a escuchar la música de tango y el, y el traje cobra vida y se escapa por la ventana, ¿va? y entonces el, el, el inmigrante español baja lo más rápido posible porque quiere atraparlo, pero el traje se subió al tranvía y quiso ir a recorrer la ciudad. Entonces el inmigrante está triste porque él dice ya no tiene que ponerse para ir a cantar la marsellesa el 14 de, de julio, que se celebra la, la fiesta de Francia. Y en y en eso una ráfaga de viento entra y el traje regresa y se coloca en la percha. Entonces, el, el, el español eh, se pone muy feliz y decide ir a pasear a la ciudad con su traje. Entonces, al, el traje lo que piensa que realmente para pasear la ciudad es mejor que lleve al dueño puesto. Y este, ya el último relato se tra eh, trata sobre una, eh, una niña que cuenta la, la historia de su, de su abuela en, en las montañas en Galicia. cómo la vida era muy dura para las mujeres, ellas no, no, no tenían derecho a aprender a leer, por ejemplo. Y sus opciones eran eh, casarse, tener hijos, trabajar en la casa o meterse al convento, entonces el, el papá de la abuela, o sea el bisabuelo, él era el, el maestro del pueblo y después que los trabajadores terminaban sus tareas, iban a la casa de él a aprender a leer y la niña, o sea la abuela que era una niña este, se escondía para poder tomar las lecciones para aprender a leer y entre las cosas que... que eh, eh, sucedían después de terminar las lecciones en que se, leí, se leían las cartas de los inmigrantes que habían ido a América. Así que ella así mismo fue aprendiendo y soñando con emigrar y lo logró, logró aprender a leer y logró ir a, a la Argentina. ¿no? Así que eso son pues una, una colección de, de relatos de, de todas estas personas que en esa época eh, se vieron forzados a, a emigrar, y bueno, como digo, Isolda, estamos viviendo aquí una situación que eh, yo diría que eh, parecida, pero siento a veces que es peor que, que hace 100 años. ¿no? Las condiciones con las que los inmigrantes de ahora, pues, este, quieren alcanzar su sueño de, de, de tener una mejor vida. Okay, solda. voy a hacer un paréntesis Gracias. con dos miembros nuevos. Ah, qué bien. A Justina Muñoz, para darles la bienvenida al círculo de lectura Guillermo André. Sí. Bienvenidos, eh, y los invitamos, eh, eh, excelente los comentarios sobre los relatos de inmigrantes de Galicia y los invitamos a compartir eh, su lectura. A ver, bueno, Tenga todo el grupo de Tertulia Literaria. obec es... <ríe> Quiero relatar este libro, Del silencio a la voz. No sé si lo ven, de Cristina Raquel Hernández. Es una amiga mía coach donde ella hace el relato de vida. Es como una autobiografía. Eh... Ella escribió este libro para todos, cada una de nosotras tenemos el yo interno, el ser que necesitamos descubrir por qué nos pasan las cosas, por qué desde chica cuando vamos, eh, y vamos creciendo vamos teniendo diferentes experiencias, por qué se dan las cosas que nos suceden a nuestro alrededor y, y por qué a mí me toca eso a diferencia de otras personas que tienen otro tipo de vivencias. Sí. Aquí este relato es muy interesante porque ella se atrevió a describir desde su infancia, desde su adolescencia, la pérdida de su madre en la adolescencia, después cómo vivió en, en Costa Rica, eh, y después se dio cuenta porque la mamá la mandó a Costa Rica a estudiar porque la mamá iba a morirse sin decirle nada a ella. Entonces la mamá muere prematuramente y ella quedó desolada porque le faltó esa madre, esa amiga, esa compañera para seguir ella disfrutando de las diferentes cosas que la vida nos da o nos guía. Una mamá guía muchísimo a, a los hijos desde pequeños, desde que van creciendo, desde que se hacen adultos y ya posteriormente desde que forman su vida. Normal, formal. Entonces, del silencio a la voz, ella eh, trata de inspirarse de acuerdo a toda su vivencia, de a toda su experiencia, de todos los lugares visitados, de todos sus estudios, cómo ella va describiendo eh, cada una de sus etapas a través de, de la vida. ¿Por qué a mí me sucede esto? Entonces, a veces tenemos muchas interrogantes que son inconclusas o no tenemos una definición de, de lo que sucede a nuestro alrededor o de lo que sucede o por qué yo actúo en esta, en, esta, en esta forma. Yo soy fiel creyente que nosotros tenemos diferentes vidas. Estamos aquí en este plano para continuar más adelante, seguir descubriendo cosas y posteriormente... Este, eh, saber, saber cómo debemos de conducirnos. Eh, las invito, ojalá puedan tener la oportunidad. Yo creo que en la farmacia Arrocha o en River Smith eh, este libro de, de Cristina eh, lo, lo venden y ella aparte pues da coach de vida en el sentido de que ella trata de animar de decirle a las personas que vayan describiendo o vayan descubriendo ese yo interno que a veces nosotros no sabemos cómo podemos compartirlo con las demás personas, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque a veces eh, eh, eh, ella tuvo una vida muy, muy esto, eh, traumática, traumática se puede decir, y le pasaron muchas cosas y expresar toda, nada más le voy a contar una, la, la violaron. Y ella vivió y logró superar esa viol, violación hasta ahora que ya adulta de 60 años lo puede plasmar a través de un libro. Entonces son cosas o situaciones que a veces necesitamos nosotros expresar a través de un libro para... Eh, irnos reencontrando poco a poco y para terminar rosemary se te faltó te faltó decir el libro de julia navarro historia de un canalla que es fantástica novela de ella también sí, pues, <risa> nada más para que sepa otras? faltan otras más pero esa no me gustó no te gustó <risa> bueno pero bueno ya eh, eh, eh, <risa> no me gustan los canallas <risa> Este es mi aporte del libro de, del día de hoy, la lectura. Gracias. Gracias Isabel, muy amable, eh, por tus comentarios sobre la obra. Él ha escrito algunas otras obras, como son siete alrededor del cuento, La sedición no es un juego, eh, Pinceladas en la vida del libertador Simón Bolívar, y bueno, esta, tiene algunas otras obras también y esta del Buda, del Sutra del Roto. Bueno, eh, a lo largo de la literatura clásica y la contemporánea, eh, el ser humano siempre se ha cuestionado por eh, temas que son trascendentales, como la vida, la felicidad, eh, la muerte, eh, eh, la fe también, y muchos otros temas. Eh, estos son... Eh, expresados a través de este ensayo eh, y también se enfoca en, en siddhartha la vida de siddhartha gautama que se conoce mejor como el buda eh, creo que también tiene otro nombre eh, Shakyamuni, también se le llama eh, y eh, este habla de la parte histórica del budismo eh, que ha estado en la India alrededor de 2000, más de 2.500 años. Eh, sus enseñanzas fueron registradas a través de sutras, les llaman. Y creo que. A ver. Creo que. Stella. Sabrá también un poquito eh, más de, de información. Porque los orígenes del, del Buda y los orígenes de, del budismo se remontan a la India. Luego, en, en los años 90, llega a Panamá. Eh, se radican unos japoneses en Panamá y pues eh, crean la escuela Nishiren, me parece que es, sí. Y bueno, en este ensayo se habla sobre eh, lo que es el budismo y también se hace una comparación con el cristianismo ya que tienen algunas similitudes en cuanto a su doctrina y a sus principios. En el cristianismo se tienen los diez mandamientos, en el budismo se tiene la acción justa, pero eh, además de, de ser dos doctrinas diversas, eh, llegan a un punto de encuentro eh, a través de estos principios que mencionan no quitarle la vida a ningún ser vivo de manera intencionada. Eh, no consumir drogas, alcohol, eh, porque estos van a turbar el espíritu y, bueno, también dar y recibir libremente, son parte de, la, de los principios del budismo, que también lo vemos en, en el cristianismo y en, y en otras eh, doctrinas. Eh, bueno, habla mucho de Siddhartha Gautama, de su vida, relata... Eh, partes esenciales sobre su, su vida y acontecimientos que hacen que esta doctrina pues, se cultive a través de los años, no solamente en la India, sino eh, a través de, de distintos países eh, donde es, eh, se dispersa el, el, eh, la misma. Y bueno, esto se va acomodando ya a, a, a la parte geográfica, pero también a la parte cultural de cada país. Eh, ellos hablan también de, en escuela Nichiren, hablan del Nanmyo Horenge Kyo, que es una ley eterna de vida que lleva a la iluminación. Para ellos eh, les llaman el Nirvana, es el grado, eh, el grado máximo de, bueno, el, el grado de iluminación. Creo que hay uno adicional que es el para Nirvana, también, y bueno, esta... Pues es una, un ensayo sencillo y que es recomendable leerlo solo para eh, saber un poquito más, ampliar más el tema sobre el Buda, el budismo y las relaciones que tiene con el cristianismo y con otras doctrinas que son, son importantes eh, de leerlas. Eh, también es importante mencionar que el, el Buda eh, trataba temas que dejaban de lado el egoísmo, eh, muchas de, de, de las actitudes que uno tiene en la vida y que están erradas, prejuicios, eh, y bueno, habla sobre el devenir cultural, y para nosotros todo eso es muy valioso y es importante transmitirlo, transmitir eh, lo que ellos llaman los sutras, las reglas que tienen, y bueno... Eh, eso es todo bueno, lo esencial del, del budismo gracias Karina gracias Karina, interesante esa, esa lectura gracias por habernos compartido ese, ese ensayo bien Eva buenos días, ahora sí, sí. primero disculpe mi tardanza es que yo sigo teniendo problemas con mi internet y, y es un problema realmente de tecnología porque en, en el área que yo vivo acá en San Francisco todavía no se ha implementado el cablado soterrado la empresa ha tratado de arreglarlo pero, así que de todas maneras estoy muy contenta de estar hoy participando y de haber de haberme nutrido con los conocimientos de, la, de todas las presentaciones así que este, eso es todo lo que les puedo compartir hoy, muchas gracias adelante Agustina ah, ah, Agustina, bienvenida eh, bueno, mi nombre es Agustina Muñoz, soy de Argentina, de una provincia llamada Corrientes, más específicamente, y eh, nosotros tenemos cercanía con Brasil, eh, limitamos con Brasil, digamos, donde yo vivo, eh, así que bueno, hace unos años empecé a estudiar el portugués, y me fui acercando eh, un poco más a lo que es la literatura más Específicamente, no tanto a la portuguesa, sino a la brasileña, ¿no? Y la obra que traigo ahora es eh, un libro cortito eh, llamado Vidas secas, de Brasiliano Ramos. Y bueno, este libro eh, fue escrito en el año 1938. Eh, Graciliano Ramos, bueno, tenía fuertes, él, él pertenecía a digamos, había nacido en lo que es la parte noreste de Brasil, noreste, que le llaman el sertão y todo eso. Bueno, eh, así que él escribió mucho sobre la vida en esos lugares, en esas regiones, por ahí tan inhóspitas, ¿no? Que tienen eh, un idioma característico que se llama cachinga, que es eh, un, un bioma de chaparral, un bioma seco, más bien desértico. Y en esta novela, que se llama Vidas secas, eh, hace como una... Los personajes eh, llegan a mimetizar, en cierto modo, con esa sequía del paisaje. Es muy interesante porque cada capítulo eh, puede leerse por separado y puede ser un cuento individual fácilmente, digamos. Quizás no hay necesidad de leerse todo el libro, si uno quisiera leerse una partecita del libro entendería también cómo va la dinámica del libro completo. Y bueno, cada uno tiene, eh, son cuatro personajes, una familia, un padre llamado Fabiano, dos niños, y, un, eh, bueno, y su mamá, y una perrita llamada Baleia, ¿no? Eh, lo interesante, bueno, a mí al menos lo que me resultó interesante es que eh, solo el padre y la perra tienen nombre, los demás no tienen nombre, ¿no? Siempre eh, es el hijo más chico, el hijo más grande, la madre, ¿no? La esposa. Y, ¿cómo más Bueno, eh, los, se ve la vida de ellos, va relatando sobre todo el tema de los abusos, eh, es prácticamente una denuncia, digamos, al tema de, de los abusos en cuanto a precariedad laboral y demás, y eh, muestra mucho el tema del de, eh, analfabetismo en estas personas, ¿no? Y otra cosa que me pareció muy interesante, también para destacar, es que a ellos llega un punto en que Digamos, la vida los golpea tanto Y tienen como unas características Que el mismo Fabiano En, algo, en, en uno de, de los fragmentos del libro Que creo que es de los más conmovedores Llega a un punto en que dice él Que él es un animal ¿no? Que no es un ser humano, es un animal Y el Brasiliano y Ramos Toma como una eh, No sé, como una especie de genera una especie de dinámica donde animaliza a estos seres humanos y humaniza al perrito, por ejemplo, ¿no? Porque hay momentos, o sea, la perrita es como que, que hasta tuviera conciencia, eh, tuviera un montón de cosas, que estas personas muchas veces carecen de ello. Entonces se da como eh, una cuestión bastante interesante ahí para, para ver bueno, básicamente es eso lo que quería comentar del libro, que a mí me gustó muchísimo. Es autor, después leí otros libros de él y que también me parece que son válidos para tenerlos en cuenta. Muchas gracias, Agustina, bienvenida, gracias por esa, esa, ese comentario sobre ese libro. Bienvenida, para nosotros es una alegría que te, estés acá integrada al Círculo de Lectura Guillermo andreve y esperamos que estés. Participe con nosotros en las próximas reuniones Muchas gracias A ver. Herminia Hay una obra en el día de hoy he tenido algunos quebrantos de salud y no he podido eh, leer eh, pero sí puedo hacer comentarios con respecto a algunas obras que han mencionado eh, por ejemplo eh, lo que estaba hablando Karina sobre el budismo Yo soy cristiana eh, pero tengo, por ejemplo, tengo un amigo desde hace 18 años que él es budista. Sí, me ha explicado y me ha hablado bastante sobre esta religión. Y la verdad es que yo la respeto mucho porque eh, ellos practican eh, muy bien todo lo que son los valores eh, humanistas. Eh, así que eh, sí, sí entiendo perfectamente de lo que estaba hablando Karina. Y de lo que estaba hablando Olga, sobre lo que estaba hablando Olga, eh, yo soy colombiana, soy de la costa de Colombia, y una prima mía tuvo de, de profesora de español una de las hermanas de, de, de, de Gabo, ¿no? Y ella siempre hablaba de Gabo y de Gabo, su, ese era su héroe, obviamente. Ellos vienen de un pueblito de Colombia. Gabriel García Márquez, eran varios hermanos, creo que eran como 11 hermanos, y cuando él decide ser escritor en ese tiempo, a él no se le hacía mucho caso. Él iba a unos lugares en, en Barranquilla, que él frecuentaba, era una zona en, en Barranquilla en ese entonces, que era como es, es muy histórica por su arquitectura y, y muy antigua, ¿no? Pero es muy popular. Entonces, en esa clase donde él se movía y donde él hablaba, eh, era muy difícil que la gente entendiera los alcances de él. Y él se potencia como escritor cuando él se va a vivir a México, precisamente por eso. Él se va a vivir a México y allí en su propia biblioteca personal que él tenía, donde él se encerraba, no sé ni por cuánto tiempo, ahí le llevaban la comida y todo. Es donde él florece como escritor realmente. Pero aún así, él no dejó de amar a, a, a su tierra, a su tierra de Colombia. Y cuando él muere, él pide que, se, que sus restos sean llevados a Cartagena, donde reposan actualmente. Pero bueno, eh, sí, sí me llama mucho la atención lo que dijo Olguita. Porque es verdad, la, la forma de expresarse de él era muy de su tierra él no perdió nunca su esencia, él no, él, por, por, por mucho que caminó, como quien dice, sobre la literatura, por muchos años que él avanzó en la literatura, él nunca perdió su esencia, y eso es algo digno de admirar, eh, en él es uno de los escritores que, que yo más admiro por eso, porque nunca dejó de ser quien, quien era, o sea, esa, esa autenticidad que él tenía como, como autor, eso es lo que les quería decir. Gracias. Quiero hacer una recomendación final. Esperen el video. Les mando el video editado, el enlace, para que sea ese el que compartan. Y traten de compartirlo para divulgar el círculo Guillermo Andrés. Adelante, Isolda. Bien. Eh, bueno, la verdad es que este ha sido un círculo de lectura muy nutrido. Eh, les agradezco a todas por su participación. Eh, no me resta nada más que invitarlos a nuestra próxima reunión y, eh, y, y, de, y felicitarlos y desearles pues que eh, pasen un excelente tiempo eh, de, de tranquilidad y de paz mental sobre todo. Así que pues muchas gracias y nos vemos en el Círculo de Lectura de Guillermo Andreve dentro de un tiempo.